Doctor, lo tengo a la mano. Indica en el numeral 10, por ejemplo, que con respecto a lo primero, o sea, la persona natural, queda claro que si a toda persona natural se habilita para que pueda participar en forma individual o social mediante diversas variantes eh, de organización, principalmente personas jurídicas, es porque estas últimas retienen para sí una multiplicidad de derechos fundamentales. En otras palabras, el derecho a la participación de forma asociada a derecho de asociación solo puede resultar coherente cuando la propia Constitución no niega, sino que antes bien permite la existencia de derechos fundamentales que garanticen su eficacia. No existe otra conclusión posible, pues de lo contrario se tendría que admitir un absurdo como el de un derecho que, siendo fundamental en su reconocimiento y estructura, carezca no obstante de incidencias o garantías en el orden constitucional. En el punto 11 se aclara, doctor, dice, con respecto a lo segundo, este colegiado considera que el no reconocimiento expreso de derechos fundamentales sobre las personas jurídicas no significa tampoco, y en miedo alguno, negar dicha posibilidad, pues la sola existencia de un Estado democrático de derechos supone de dotar de garantías a las instituciones por él reconocidas. Por otra parte, porque quienes integran las personas jurídicas retienen para sí un interminable repertorio de derechos fundamentales nacidos de su propia condición de seres dignos, no siendo posible que dicho estatus, en esencia natural, se vea minimizado o, peor aún, desconocido cuando se forma parte de una persona jurídica o moral. En tales circunstancias, queda claro que sin prejuicio de los atributos expresos que acompañan a cada persona individual que decide organizarse, puede hablarse de un derecho no enumerado al reconocimiento y tutela de las personas jurídicas, sustentado en los principios del Estado democrático, de derecho y correlativamente de la dignidad de la persona. Es decir, doctor, está tomando como una extensión de los conformantes de la sociedad como persona jurídica y no como persona jurídica, perdón, como persona natural que tiene derechos fundamentales, solo como extensión de los componentes de esa organización. Gracias, doctor. Ok, ¿otra, ¿Otra doctora, opinión? buenas noches, buenas noches, compañero. escucha? ¿Eh? Sí, te escucho. Sí, doctor, bueno, como te indicaba, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que señala a la 49.72 del 2006, que las personas jurídicas pueden ser, o sea, no les dan... En totalidad, sus derechos fundamentales, ¿no? Ellos pueden ser, o sea, no es que sean netamente lo que yo leo acá, ¿no? Derechos como al secreto bancario, la reserva tributaria, la auto, ¿no? autodeterminación informativa, la inviolabilidad del domicilio, el secreto, inviolabilidad, inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, ¿no? Y a la nacionalidad. Porque, de acuerdo al. Si le darían. Todos los derechos fundamentales, de acuerdo a todo lo que dice, yo creo que no se les podría, como se dice, investigar de, de actos ilícitos que puedan hacer, ¿no? De acuerdo, más o menos, saco a esa conclusión. No, no se los dan totalmente como deben ser. O sea, les dan una... como que pueden o no pueden ser. Es que... Claro. Eh, para... Eh, usted sabe que... Eh... Los tribunos del derecho constitucional, pues, son, son personas, pues, que son, eh, como ellos son, son grandes jurisconsultos, ¿no? Que por algo, por algo están en el tribunal constitucional, porque son los que interpretan, son los que van a interpretar la ley, ¿no? Acá podemos ver de que en estos procesos constitucionales van a ser, este... Eh, eh, cómo se puede decir con, con van a ser este a ver una, un, como una sustancia como una naturaleza a los derechos fundamentales ¿no? porque sin según la, eh, los comentarios o según la, las opiniones de los, de los juristas, porque eh, sin los cuales no podría exigirse su vigencia. De, de manera que si a las personas jurídicas se les reconoce derechos fundamentales, también debería reconocérseles el derecho de acceder a los procesos constitucionales, como es el, en este caso, no que se les reconoce el proceso de amparo. ya eh, pero solamente es, es por proteger solamente los derechos constitucionales, lo que decía un, uno de sus compañeros. Solo, solo debe ser solamente un mecanismo de protección de la persona humana y no, de la persona, y no de la persona jurídica, lo que concuerda con el artículo 1 de la Constitución que proclama la defensa de la persona humana por el Estado y la sociedad. Por eso es que nos dicen que, eh, en suma, se va a reconocer que las personas jurídicas son, eh, son personas titulares de derecho fundamental. ¿Ya? Pero también una parte dice: pero no se le reconoce el derecho a la protección de estos derechos por la vía proceso de amparo. Ese este es un comentario que, que he encontrado en, en, en este libro que tengo de, de derecho civil. Y aquí, ¿no? Oh, eh, ¿Cuáles son los, los efectos de establecer la, la naturaleza persona de las de la personas jurídicas, ¿no? que hay diversas teorías. Ya, eso, eso sería ya este eh, análisis de derecho civil que podrían eh, profundizar más, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que es la persona humana. A ver, ¿qué cosa es la persona? Favor, disculpe, sobre su sí. comentario último. Entonces, ante la pregunta, ¿las personas jurídicas tienen o no tienen derechos fundamentales? ¿Sí o no? A ver. En esta, como le digo, en, en, en esta es contradictorio porque en esta sentencia, ¿qué lo queda? da? Desde el momento en que, de, de, de que, de que a esta persona jurídica le acepta ¿no? el proceso de amparo, entonces también le están dando ciertos derechos fundamentales. ¿no? Porque ¿no? derechos fundamentales en el artículo 2, por ejemplo, acá. A ellos no le da el derecho a la vida, no le da el derecho a la salud, el derecho a una buena educación, que es lo que dice el artículo 2. Acá simplemente le da como una, como una protección nada más a, a, a, esta, a la persona jurídica. Pero para nosotros profundizar más, ya tendríamos que irnos a, a las teorías. no ¿El por qué? Eh, porque yo creo que esa sentencia 49 debe ser por lo menos de... Eh, de cien de cien páginas eso no es doctor. Es eso es doctor. no, pero ese es el el, el extracto, nada simple. más claro, la sentencia claro, simple. porque el, siempre lo que publican en en en esta en esta página del tribunal siempre te te te, te nada más donde están los fundamentos en qué se baja cuál ha sido la la demanda, eh, ¿por, qué, por qué ha ido a, a, a Canción o por qué ha ido al Tribunal Constitucional. Pero si nosotros eh, le, le, le leyéramos el expediente, el expediente, ahí nos daríamos cuenta. no Porque en el expediente allá hacen, emplean todo lo que es jurisprudencia, todo lo que es doctrina, no y en la cual al para el Tribunal Constitucional y para, para manifestar que, que, lo de, que la persona jurídica tiene derechos fundamentales, no es que solamente son dispajes, ellos han debido leer bastante doctrina, judi, doctrina y jurisprudencia, no solamente eh, nacional, sino también de, de otros países, eh, y más la española, porque siempre las consultas se hacen con quién, con, el, con, el, con la... Con las Mucho doctrinas comparado. españolas y eh, americana, pero más usan la española. Por eso, disculpe. Como, como de la... decía el, el compañero de eh, Mogrovejo hace un momento, explicaba, ¿no? Es como una especie de extensión, ¿no? Que es, interpretan a una persona jurídica como una agrupación de varias personas, ¿no? Seres humanos, personas sí, naturales, no. que Conforman una empresa, ¿no? Entonces, por extensión, dan a entender ah, que ya, la ya, persona ya, jurídica ya. goza estos derechos. O, obviamente no va a tener libertad de tránsito, ¿no? Libertad no, no, no, de, no era, sé, que, puede, Claro. Obviamente eso, los derechos que puede gozar una persona jurídica, ¿no? Jurídica. Y ahí, ahí se... Por eso, por eso que esta sentencia el tribunal está enmarcando cuáles son esos derechos fundamentales. Como tú dices, ¿no? Como yo te decía, el, la persona jurídica de, no va a tener derecho a la salud... ...derecho a, a como dices tú, a libre tránsito, el derecho uh -huh. a una buena educación el derecho de, a una ¿La buena limitación. ¿Sí? Doctor, buenas noches. Doctor, doctor disculpe, para cortar tengo la manita levantada. Doctor, buenas noches. Te escucho. Ah, doctor, este, para cortar sobre el tema, doctor. Creo, este, sobre los derechos fundamentales, doctor, de, de las personas, ¿no? Eh, jurídicas. Eh, ¿No sería, eh, doctor... Este, como un riesgo igualar a lo que es los derechos fundamentales, ¿no? inherentes a la persona, ¿no? humana. Eh, ya que los derechos fundamentales de la persona jurídica no, no, no es equivalente, ¿no? a, a entender a mi entender, ¿no? a los derechos lo que es los derechos fundamentales de la persona humana, ¿no? Sí. No, no es que que le está dando igual derecho, sino que eso está poniendo los parámetros nada más por que desde que le acepta una acción de amparo, entonces, de ahí provienen estos. Por eso es que el Tribunal Constitucional, al acceder a esta acción de amparo, entonces, le da estos derechos fundamentales, ¿no? pero como decía su compañero, no dan todos los derechos, simplemente especifica bien cuáles son los, los derechos. Entonces, ¿por qué? Porque de repente una persona jurídica vaya a presentar una acción de amparo por el libre tránsito. Tr tr tr tr tr ¿No? O, por, o por decir, por hecho a, a la salud entonces que esa, es, esa demanda va a ser rechazada esa demanda subiendo a la, a la instancia de casación va a ser rechazada ¿por qué? porque no está considerado entre los derechos fundamentales a las personas jurídicas y ahí ya el, el, el, el, el, el tribunal a través de esa sentencia nueva, eh, valga la redundancia está poniendo los puntos sobre la silla ¿cuáles son los derechos fundamentales. ¿no? Y como. 16, y como, papá. Y como. A ver, por favor, ese audio. Bueno, entonces, ya interrumpió ya. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la persona humana. Doctor, este, ¿podría hacer una acotación así, chiquitita nomás? Eh, ¿Eh? Yo hablo de la Luna Cruzado Lujanás. Eh, buenas noches. Eh, bueno, yo pienso ¿no? que los derechos fundamentales en personas jurídicas es la igualdad ante la ley, ¿no? Y sobre todo el, el la libertad de contratar, ¿no? Viendo su actividad de estas empresas, ¿no? Personas jurídicas también el derecho al debido proceso y garantías jurisdiccionales, ¿no? Y sobre todo la libertad de trabajo. Eso lo podemos ver en el artículo 59 de nuestra Constitución. Ahí está libertad de empresa. El Estado tiene... ...jurídica, ¿no? Porque eso lo... Una creación de empresa tiene que ver una seguridad jurídica, tanto del Estado o tanto. 72, como usted ha indicado al leerlo en la parte final, indica exactamente cuáles son esos derechos de, de carácter de persona jurídica. Desde la A hasta la X, son 26, me parece. No ni diga claramente que para no tener persona jurídica, enumera cada uno de ellos. Por ejemplo, algunos solamente, doctor. Por ejemplo, dice el derecho de, a la igualdad ante la ley. B. La libertad de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento. El derecho a fundar medios de comunicación. C. El derecho de acceso a la información pública. De el derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. O sea, hay algunos derechos que son también de persona natural, pero exactamente los indica aquí en esta sentencia. Eh, el último dice, por ejemplo, el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, artículo 139, inciso 3. O sea, que está aclarando, taxativamente está aclarando... Que no todos los derechos fundamentales de una persona son derechos fundamentales. Son de, la de, de la persona jurídica Eso es lo que eh, manifestaba y su compañero también decía, ¿no? Porque hay el derecho a libre tránsito, el, el, el derecho a una buena educación, una buena salud, ¿no? Y el, el tantos derechos que, que están considerados como derechos fundamentales, sino aquí especifica cuáles son los derechos fundamentales, y ahí queda, cuáles son, estos son, y punto, nada más. Eso, eso es lo que hace la, el Tribunal Constitucional. ¿no? Ahora pasamos, a ver, Mónica Ramírez, usted que está levantando la mano. A ver. <risa> voy a leerla, no, voy a leer lo que es la persona humana ya. y voy a dar, hacer mi comentario. La ya, persona okay. física... Ya, doctor. La persona física es el individuo, el ser humano, sin distinción de género, raza o posición social, el cual desde el momento mismo de su concepción adquiere la capacidad de goce y por consecuencia tiene derecho a la protección que el Estado le brinda a través del derecho a todos y cada uno de sus miembros. Llamamos eh, atributos de la personalidad a las cualidades que desde el punto de vista jurídico deben tener los individuos y que los distinguen de unos, unos de otros. Los estudios del derecho nos hablan de seis atributos de la personalidad física, que son la capacidad, el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad la doctrina admite la aptitud de la persona física para ser sujeto activo o pasivo de relaciones jurídicas, señalando así que dicha capacidad presenta dos manifestaciones, que son, ya no se ve esa parte. Bueno, acá es, estuve viendo que en el Código Civil presentan a la, a la, a la persona humana, ¿viste? las personas eh, son todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estípico, a todo. Todos cerca, traer obligación. Gracias. Ahí está la persona humana. Para estar en posibilidades de adquirir la capacidad de ejercicio. O sea, capacidad de actuar y dar origen a relaciones eh, jurídicas, es necesario cubrir los requisitos exigidos al caso por la ley que es ser mayor de 18 años, el pleno uso de sus facultades mentales, no ser sordomudo, que no sepa leer o escribir, no ser ebrio, consuetudinario, ni adicto a las drogas. Es uno de los requisitos no para. Esto de sordomudo ha cambiado, profesor, me parece. Ahora los sordomudos, lo que pasa es que los sordomudos eh, ahora se pueden valer de otras herramientas tecnológicas para claro. poder expresar sus derechos. Eso por, el, por el sordomudo, por el. Ah, no, lo ciego es que es por el sistema braille, ¿no? Los sordomudos okay. es por señas. Sí, lengua de señas, doctor. Lengua de señas, no? Sí, eh, lengua de señas. A ver, siempre eh, cuando vemos a la, a la persona humana, ¿no? va, eh, nos habla que también usar el Código Civil, ¿no? De los cuatro grados de incapacidad, ah, perdón, de los cuatro grados de incapacidad de ejercicio, los cuales son: que una representación física y jurídica que vendrá a recaer en la figura paterna, o sea, en la mamá o en el papá o en ambos. El segundo grado se, se origina desde el momento del nacimiento hasta la emancipación. A los menores emancipados se le otorga una semi capacidad, pudiendo llevar a cabo actos relativos a bienes muebles sin contar un representante. En este grado, acá no, no alcanzo a leer, en este... A ver, en este sea, y, mental se me perturbada en estado civil. Este, no puedo cómo visualizo esto en la pantalla grande, cómo a ver, apóyeme cómo puedo poner la pantalla grande para que sea F5, doctor. Palado derecho. para el lado derecho, para donde dice más, donde dice más, Ah, eh, para ahí, para ahí, para ahí. Nada, tampoco. No, no ahí le a la copita. Sí. No. Ahí Ahí es Ahí la este. no, Ahí la Ahí Ahí Ahí ahí, ahí, este, el, eso, a la ahí la, la mano, mano. Aparece, un, mano, mano. Ahí Ay, Ahí Ahí Ahí Ya, y ahora... Igual no sé. Con el signo de ¿Qué? más, le para que crezca un poco más. Para que se amplíe la. Ahí, jale, jale, jale. Al otro lado, al otro lado, al otro lado. Sí. Va a tapar la pantalla. Ahora ve. No. Sí. A ver. Yo le voy a leer acá entonces. entonces en este grado. se A ver. En este. Ya. En este grado. Se considera a los mayores de edad, cuya inteligencia fundamentalmente perturbada es el estado civil. Ahora, el estado civil consiste en la situación jurídica concreta que posee un individuo con respecto a la familia. El estado o nación de cualidades que distingue al individuo de la sociedad y en la familia cualidades de hechos o situaciones que son, como así si ganó ¿no? soltero, divorcio, divorciado o unión libre. Esas son lo que es el estado civil de las personas. No, eh, cuando nosotros vemos nuestro DNA, este, Bueno, casado. Entonces, esa es una... En la cual va a sobre la persona. La eh, jurídica distinta a la de las personas que la componen. El de persona jurídica colectiva. Las personas jurídicas colectivas son las por grupos de individuos a las cuales el derecho considera como una sola entidad para ejercer derechos y asumir acciones. Ya. Esto es lo que es. Bueno, Sí, sí. Listo, listo. Te escucho. Lee, lee. Concepto de persona colectiva. La persona colectiva es la unidad que el orden jurídico crea, integrada por un grupo o conjunto de individuos que establecen entre sí relaciones para determinados fines. La persona colectiva, a través de sus órganos, pueden realizar actos que se le que son atribuibles. El conjunto de los miembros de la unidad, algunos de ellos, o uno individual, o incluso no miembros, de acuerdo con la forma y los procedimientos que el orden estatuye, son los órganos de la unidad. Ya. A ver, ¿puedes darte un comentario sobre, esa, sobre ese punto? ¿Qué sería? ¿O alguien por, por, por... Estamos hablando de persona colectiva, como acá lo mismo, eh, su, la misma diapositiva dice, estamos hablando que es la formación de un grupo o conjunto de individuos. ¿No? Que establecen entre sí relaciones para determinados fines. ¿Una ONG puede ser una persona colectiva? La que sigo. un conjunto de personas que siguen un sí. fin. Claro. Es un conjunto de, de todas las personas naturales que deciden agruparse para cumplir objetivos y fines comunes. Ya. Entonces, acá estaríamos hablando de asociaciones, de ONG, de, de qué más? Fundaciones. Fundaciones. ¿Ya? ¿Otra cosa? ¿Qué otra cosa más? Asociaciones, puede ser. ¿Asociaciones? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué diferencia habría entre, entre entonces persona colectiva con persona jurídica? ¿Es lo mismo? Ajá. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre persona colectiva y persona jurídica? jurídica. A ver... ¿Abierto el debate? Hay mucha diferencia, doctor. Doctor, si me permite. Yo creo que la, la persona jurídica es aquella que tiene eh, representatividad y está registrada en, en registros públicos de la En cambio, en la persona colectiva... Puede ser un conjunto de personas que se les denomina de hecho y no, no necesariamente están inscritas en los registros públicos. Creo que esa es la diferencia. Otro. A ver qué dice. Pues, ver, si me permite. Ya. Eh, no sé lo que yo entiendo. A ver. Eh, bueno, como dice el compañero, la persona jurídica es reconocida a través de registro públicos, de empresa privada, o a través de resoluciones, los, eh, la ley de su. Las leyes orgánicas. Esa es eh, persona jurídica. Persona colectiva son aquellos eh, grupos humanos que están dentro de, de estas organizaciones. Por ejemplo, dentro del, de, un, de una institución del Estado hay una unidad o un órgano, lo que entiendo, ¿no? Dice órgano, unidad. Ese órgano, de alguna manera, se ha juntado para llegar a un fin, o sea, para atender cierta necesidad entiendo que las personas colectivas entiendo que están dentro de la personalidad jurídica de la persona jurídica, entiendo que la persona jurídica es lo general y la persona colectiva es individual, entendiendo que es un órgano, unidad orgánica de la institución no sé si me equivoco, así lo entiendo ¿ya yeah. otro aporte? hay un doctor eh, para Ayer. realizar una persona jurídica siempre se hace el acto jurídico y ahí se nombra, pues, este, y las pues, estatales que no tienen que inscribirse.